Buenos días a todos y a todas, aquí rodeado de libros os voy a hablar de una de las cosas más importantes para escribir bien. Ya sabemos los acentos, las faltas de ortografía, tener buena idea, pero para que al que lea tu historia le guste y la entienda es muy importante que estén bien puestos los puntos y estén bien puestas las comas. ¿Recordad cuando en clase leíamos El Lazarillo? Por lo menos en las clases donde soy yo el profesor, cada uno, me pedíais, vamos a leer cada uno hasta un punto. Eso hace que cada uno lea un fragmento, y que cada uno lea un fragmento con una idea concreta, con una idea determinada. Si escuchamos, podemos ir siguiendo la historia, porque lo que ha leído el compañero, lo que ha leído la compañera, no es muy largo, lo podemos retener, y tiene sentido. Esa es la idea del punto. Separar esas ideas que tienen sentido, que ya es una idea, que ya es un aspecto de la historia, pero separarla de las demás para que las podamos recordar, para que las podamos entender, para que podamos seguir el hilo de la historia. Si fuesen muy largas sería imposible entenderlas, sería imposible leerlo, nos perderíamos. Si no tuviesen puntos si no tuviesen comas, nos perderíamos dejaríamos la historia a la primera página y si hay 100.000 comas, si hay cien puntos también es muy difícil de leer y es también muy difícil de seguir la historia por eso es muy importante hacer este proceso ¿qué quiero contar? que en la historia salen un papá, tres niños, unos amigos y que viven en un pueblo muy bonito espera no pienses más de la historia, ponte a escribirlo. Cuando hayas escrito este detalle, esta idea, en la ciudad de Gaba vivía una familia formada por los papás y dos hermanas gemelas, que eran muy traviesas. No sigas. Punto. Es el momento de desarrollar la historia, de hablar de uno de los niños, de hablar de otro de los niños. Tampoco les, lo mezcles todo. Uno de los gemelos, o una de las gemelas, creo que he dicho que eran niñas, explica su historia. María eh, era la más inteligente de las dos. Siempre estaba haciendo cosas. Punto. Laura, aunque no era tan inteligente, aunque no sacaba tan buenas notas en el colegio, sí que era capaz de razonar las cosas... ...y de no meter la pata porque lo pensaba todo mucho y tenía mucho sentido común. Punto. No lo mezcléis todo. Aprovechad la redacción del fantasma para hacerlo bien. Y las comas. Las comas también son muy importantes. Tendréis algunos ejercicios siguiendo las comas más fáciles de hacer, más tradicionales, que son las de la enumeración que son las de los vocativos, cuando llamas a una persona, María Ben, coma entre medias, etcétera, Las más fáciles. Pero fijaros la siguiente anécdota que os voy a explicar. Si habéis llegado hasta aquí del vídeo, reiréis un momento. Era una obra de teatro escolar, alumnos de quinto, de sexto, ya no recuerdo, hace tiempo. Y a uno le dieron el papel. En el papel venían estas palabras. Señor, muerto, está, tarde, llegamos. Él tenía su papel, se lo escribió, sin puntos, sin comas. ¿eh? Cuando tuvo que salir, salía ahí con... él era, hacía de criado, salía con su señor, con su amo allí, tipo lazarillo. Sale a la escena, había un cadáver allí, había un ataúd, todo muy triste, luego no sé cómo seguía la historia. Y dice, señor muerto, esta tarde llegamos. Os podéis imaginar las risotadas de todo el público. Había dicho, señor muerto, esta tarde llegamos. Había puesto una coma después de muerto. Señor muerto, coma, esta tarde llegamos, punto. ¿Qué era lo que tenía que haber dicho? Pues una cosa muy diferente. Tenía que haber dicho, señor, coma, muerto está, coma, y acento en la A, que también los olvidamos. Tarde llegamos. ¿Eh? Repito, señor, muerto está, tarde llegamos. Y ahí le hubiesen dado un aplauso que duraría todavía hasta ahora. Otra anécdota, esta fue en un periódico. ¿eh? Lo dictó por teléfono, ¿eh? que necesitaba una empleada, y dictó lo siguiente. Necesito, empleada, inútil, presentarse sin un buen currículo. En el periódico pusieron... Necesito empleada inútil, coma, presentarse sin un buen currículo. Y lo que tenían que haber puesto para que se presentase un buen trabajador, una buena trabajadora, sería, Necesito empleada, coma, inútil presentarse sin un buen currículo. Punto. Espero que estas anécdotas, que no pasan de ser medio chistes, eh, con el uso de las comas y de los puntos, os ayuden a pensar y a dedicar un tiempo, cada vez que escribáis una redacción, a poner bien los puntos y las comas. Que vaya bien la semana.